Tiene bueno, este la cocina, los gabinetes están cayendo, pues las ventanas no se abren, no se detienen por sí sola. Le dije al dueño, el gas está tirando y pues cerraron el gas por pues casi una semana, estuvo así porque el dueño no se apuró en reparar la, el gas. Yo no podía cocinar, no podía este, bañar los niños. Bueno, es, es cinco días es demasiado para arreglar algo, para reparar algo. No hay una, una justificación realmente que diga que por qué la quieren. no dijo porque la quieren la casa, porque son de ellos. Ahora pues resulta que me están mandando ya al aporte corte para, para desalojarme. Sí. Es un estrés para uno, es un estrés que no, no tienes tranquilidad y no puedes dormir bien y pues no sabes qué va a pasar porque no estás, no tienes Toda esa información de derecho de, de vivienda, de, no hay dónde para ir.